Sony la cerda, Sony la puerca, Sony la asquerosa, Sony la estafadora, Sony la andrajosa, Sony la... Sony es, para muchos, una compañía que eh, no juega limpio y que nunca ha jugado limpio en lo que lleva de historia. Fijaos que hoy llevo esta camiseta, me encanta, ZX Spectrum... Estoy. Estoy. Eh, en los detalles está el demonio. Bueno, eh, pero no vamos a entrar en eso. Ahora vamos a entrar directamente eh, en harina. Como diría eh, Chema, eh, el de Barrio Césamo. Vamos a meternos en harina. Vámonos al lío del Montepío. Y vamos a hablar de lo que realmente está ocurriendo aquí. Que es lamentable. Todos los años. Sabemos que eh, hacen lo que sea para cambiar, eh, por si hay algún despistado todavía no se, enterado, no se ha enterado sobre lo que ocurre realmente con, lo, con, lo, con los gotis, es que eh, parece ser que cada año se cambian los parámetros para favorecer a una compañía siempre, que con la misma con, sí, Sony, Sony la puerca, Sony la abyecta, Sony la que hace contratos para, para retener para retener juegos como exclusivo y retenerlos para que otros no lo jueguen, aunque sea multiplataforma. Esa es su manera de competir y pagará a la prensa directa o indirectamente pagará la prensa para que hablen bien hermoso de ellos. Como tienen también el apartado del cine, también metemos eh, ellos son muy buenos en el marketing, saben que incluso meter las consolas en las películas, cuando tú ves una película y en una escena, aunque ni siquiera se utilice la consola o, o nada, simplemente sirva de atrezo, es una Playstation, fijaos bien, es una Playstation, a no ser que sea una consola, perdón, una película de bajo coste que ni siquiera se haya tomado la, la licencia de, de ese pequeño detalle. Pero os aseguro que en cualquier película de Sony cada vez que aparece una consola en cualquier contexto, ya digo, no tiene por qué ser eh, que veas tú a, en esa escena de la película a personas jugando. No, Simplemente puede el actor pasear por el salón de su casa y en la toma la toma que se hace la toma que se firma verse la ves la consola como la consola tiene una forma las consolas tienen una forma tan específica no pues eh, queda en la retina sony aparte de, de estar presente en el cine algo que es muy visual algo que eh, impacta es algo que también se aplica. Eh, yo siempre lo he dicho que es algo que directamente se copia del cine al videojuego. Por lo tanto, los juegos de God of War eh, incluso el propio Stray no tienen por qué ser mal juegos, pero seguimos pensando. Stray, ¿qué hace nominado al Goti? El juego es bonito, divertido. Pero es suficiente para ser uno de los seis nominados? Aquí entramos en qué es lo que necesita un juego? Qué es lo que necesita un juego? Eh, Cuáles son los, las características básicas que necesita un juego para que realmente eh, llegue a estar nominado? Porque Azobo no pertenece a Nintendo tampoco pertenece a ninguna consola ni a ningún servicio está en xbox pero también está en playstation entonces eh, ¿quién se lleva el goti nadie se lo lleva a zobo porque no han metido entonces a ubisoft a, a toda a rockstar a bueno rockstar no ha hecho no, no habéis hecho nada no habéis hecho nada pero bueno <risa> En fin, señores, todo esto es una. Eh, voy a seguir leyendo un poquito de, de esto, de que viene de generación X, eh, generación x Lo voy a dejar aquí en, eh, en la en la pantalla de descripción y, por supuesto, si no sabéis, eh, si no sabéis suscrito, ya le podéis estar dando a la campanilla, dándole like si os ha gustado el vídeo, etcétera, etcétera. Ya, ya conocéis todo el protocolo y, en fin, bueno. Eh, Tunic, Grounded ¿Por, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Pero sobre todo el Forza Horizon 5 Un juego que ha llegado a diamante Un juego que, ha ven, que se ha vendido a 10.000 ahora, ahora os lo voy a decir eh, A Plague Tale Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stride Xenoblade Chronicles 3 eh, podría hacer una pregunta por cada uno. A Plague Tale Requiem vale mm, para Zobo, en el caso de que ganara. El Elden Ring para Front software y un 14% de PlayStation. No, God of War Randall de Sony, Horizon Forbidden West. Eh, después de que fuera lanzado el Horizon Forbidden West eh, habéis visto mucho movimiento alrededor de ese juego también la pregunta eh, la podría hacer con Stray. hay algo nuevo hay algo destacable ¿La sigue eh, la gente sigue jugándolo me pregunto Xenoblade Chronicles 3 esto es como si alguien cogiera una lista y dijera cuáles son los más famosos juegos de de, de Nintendo? para meter uno, podríamos haber metido otros juegos de Nintendo como Bayonetta no sé si Bayonetta hubiera entrado yo creo que pregunta, sí bueno. ¿por qué no metéis el Forza? Horizon 5 es un juego que creo que cumple bastante bien con todo lo necesario para por lo menos poder estar en la lista no hay ni un solo juego y el único solo juego también de Nintendo que habéis puesto parece que lo habéis puesto al azar todo esto es una farsa y yo no, me, no quiero formar parte de esta farsa. No, no le voy a dedicar ni un solo minuto más a, a esta falsa que siempre ha sido los Game Awards. Y ya está. Y eso es lo que opino sobre este, este inmundo premio. No se sabe eh, valorar eh, el esfuerzo. No se sabe valorar ni los gráficos en el sentido de si el, el estilo... ¿no? digamos de, de los gráficos que es muy importante el estilo, porque es lo visualmente eh, las mecánicas de los juegos, importante han cambiado, han mejorado se han superado, ha habido novedades en esos terrenos eh, porque por ejemplo ningún juego de la Wii ningún juego de la Wii ha sido GOTI ¿por qué? ya que estamos con el eh, con otros juegos porque ninguno de la Wii ha sido porque son malos no innovaron en la manera de jugar hombre tenías que usar esos mandos que eran diferentes al que todos sean de playstation o incluso ahora de la propia nintendo que ha tenido que volver a los mandos esos estamos acostumbrados a esos mandos tú era un mando hacías una cosa con el otro y tenías que o sea era ¿Por qué lo preguntas? Pues lo pregunto porque eh, para mí eso es innovar en mecánicas de juego. Para mí eso es eh, darle un plus, aunque sea tremendamente difícil, como digo, eh, a, a la Nintendo Wii lo que le pasó es lo mismo que a la Kinect y lo mismo que le pasa a las gafas virtuales de, de Sony tanto a la anterior como a esta nueva que va a venir si tú tienes si tú quieres que el mando vaya así de una manera y el otro vaya de otra manera tienes que decirle a los desarrolladores que creen juegos para tu consola aparte de los desarrolladores que tú tengas que esos imagino entenderán antes cómo va la cosa pero tienes que decirle a Ubisoft, tienes que decirle a todos los demás que hay un juego de Call of Duty del de, de sistema Wii. Hay un juego de Far Cry en el sistema Wii. Por los juegos, recien, los juegos Resident Evil, tres juegos Resident Evil que hay, eh, me estáis diciendo de verdad que en ningún momento de la historia de esa consola ninguno de esos juegos ha, ha merecido estar aunque fuera nominado pues precisamente de eso es lo que estamos hablando de que son completamente eh, unos juegos amañados un, un concurso totalmente amañado un curso que lo único que valora es eh, el, cuánto dinero se ha gastado Sony, que se ha gastado mucho dinero o este año se ha gastado uff podría haber comprado todo lo que grandes podría haber comprado desarrolladoras es ¿eh? verdad pero prefirió gastarse el dinero en publicidad publicidad y publicidad porque digo también lo de las gafas virtuales a gafas virtuales también le pasa lo mismo tienes que decirle a los desarrolladores que hagan juegos para esas gafas eh, teniendo en cuenta de que esas gafas y esos juegos solamente van a ser vendidos eh, solamente se van a poder jugar ahí a no ser que lo, lo también lo portes a otra a otra, a otro sistema como viene siendo steam y o otros sitios realmente no me esperaba menos yo este es un es decir que es un evento que no voy a que no voy a no voy a seguir me da igual quién haya sido nominado me da igual quién gane porque realmente siempre he pensado que esto es una mentira de muchas carencias carencias de juegos tanta carencia habrá que antes tuvieron que poner el es que, es que con eso sobran palabras sobran palabras y si no metieron el, el Forza 5 y si metieron eh, a Plague Tale Raking, porque teníamos que poner un juego bueno. Elden Ring, que también es bueno, no es exactamente nuestro, pero bueno, nuestro 14% está. Eh, el God of War Ragnarok, oh, con toda la campaña que ha salido hasta en televisión, ¿cómo no va a ser? Eh, y luego compitiendo ahí está el Xenoblade Chronicles 3 que eh, tiene que ser un gran, un gran juego, pero que no será debidamente premiado, no será debidamente juzgado porque la gente que hace, estos, eh, event que hace este evento, desde luego, ni ama los videojuegos ni ha jugado ni siquiera plantea bien la manera de votar yo creo que si tú no eres de Playstation 5 no tienes que votar si tú no eres de Nintendo no tienes que votar porque me parece un poco extraño también que Xenoblade Chronicles 3 sea el único juego de Nintendo eh, votado por la gente de Nintendo también se ve ahí un poco el interés que tiene eh, eso es un negocio redondo porque ahí donde lo ves eh, tanto los de xbox pasan de, de los game awards nintendo medio casi que pasa de ellos pero le da algo pero son Sony al final los que se quedan solos eh, poniendo sus cuatro juegos eh, creando una falsa ilusión de que han creado los Oscars y de que estos son los mejores juegos del mundo pues os equivocáis y como no tengo mucho tiempo eh, haré un segundo vídeo en donde os voy a poner juegos de este mismo año de este 2022 que superan 100.000 veces a todos estos estoy seguro de que muchos de ellos que han salido este año sea de donde sea son mejores que esto. Y lo contaremos. Nos vemos en el próximo programa. Yo soy Tox Gamer para Toxic Game Channel. Hasta la próxima.